Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al Atelier. Bueno, esta es la entrevista inicial que voy a hacer con un gran amigo, Alejandro Matus. Alejandro Matus está radicado hace tiempo ya en España, más precisamente en Barcelona. Y bueno, nos va a hablar un poco de su experiencia eh, profesional y también sobre el rol del DIT. Y también como nos conocimos pues vamos a charlar un poquitito del de, de oficio y de qué implica ser de Haití, qué conocimiento requiere, ¿no? Así que bueno, Ale, nos vas a hablar un poco en tu perfecto acento catalán, que me imagino que ya lo tenés pegado, o por lo pronto tus hijos ya deben hablar como, como españolitos, ¿no? Hola, Edi. Eh, hola a todos. Un gusto estar aquí. Bueno, mi hija habla catalán, mis hijas hablan catalán, eh, mi hijo también, yo no mucho, yo entiendo. Y bueno, mi pareja también entiende y habla más catalán que yo. <risa> sí. Bueno, y me imagino que vos, ¿hace cuánto que estás trabajando en el mercado de España? Ya. Y Yo estoy hace 20 años en España, trabajando en audiovisual, pero resolviendo flujo de trabajo desde hace 12. Bueno, cuando empezó un poco el problema de los flujos digitales, ¿no? Claro. Eh, eh, si quieres te cuento un poco cómo empecé y cómo, y cómo fuimos vale. trabajando, ¿no? Para, lo, para los que no sepan y no se puedan dar cuenta, eh, yo soy argentino, ¿no? Y tengo un acento porteño. Pero Ale también es argentino y tiene otro acento diferente, porque Argentina es enorme y tiene muchos acentos. ¿Vos, vos de, de, dónde, de ¿Cuál es tu acento? Yo soy de Salta, eh, soy del norte de Argentina, una provincia que está muy cerca con. El límite fue con Bolivia, y tenemos un acento así con más R, ¿no? Así como más seco y con más R, menos S y más R, digamos. Así que bueno, miren, miren, eh, Un salteño, toda la trayectoria que hizo. Bueno, contanos un poco entonces tu carrera, ¿cómo fue que desde de Salta, desde las montañas salteñas, te, te fuiste a la, a la costa del sol? Yo. Yo realizaba publicidad, publicidad, eh, publicidad política. Eh, mi especialidad eran campañas políticas. Y así llegué a España, eh, que me tocó trabajar acá. Y, y acá cuando empezó a venir el digital, yo tenía mucha, mucho bagaje en informática y postproducción. Y cuando empezó a entrar el digital, eh, empecé a tener conocimiento de las cámaras, ¿no? era Sony 900, y ahí empecé. Y, y entonces empecé a hacer mi pasión, que es... Eh, hacer flujos de trabajo de digital, ¿no? Entonces ahí empecé a armar mis primeros flujos y después fui creciendo en eso y empecé a viajar a las ferias y, y ahí le conocí lo que era la Red One en el NAB de Las Vegas. Eh, compré mi numerito, en ese momento todavía no salió, la compramos y llegó una de las primeras que tuvimos acá en España y ahí empezó un, una nueva un nuevo desafío que ya era el, el flujo de trabajo digital desde, desde cero, porque era informática desde el principio. ¿no? Y bueno, ahí fui creciendo. Eh, empecé a estudiar y a mirar eh, otras empresas que me gustaban. Empecé a viajar por el mundo resolviendo flujos de, de digitales en, en todo el mundo. Empecé a hacer trabajos así importantes, como por ejemplo hice la primera película en Harry Rao, no es cierto que se hizo, ¿Ah, sí? y con la D21 no estaba ni España? siquiera la Alexa. Discúlpame, sí. ¿esa producción era la primera en España o a nivel... No, de... no, no, no. España tiene una, una extraña cualidad de que casi todas las primeras películas digitales de cada cámara se rodaron acá. Wow. Eh, eh, empezando, por ejemplo, con Star Wars, cuando usó la Sony 900, se rodó acá en Sevilla. Claro. Eh, después, sí, después, che, la primera película rodada en red... Es producción española Es, es producción española y, y las cámaras salieron de España, de Madrid Y yo pude ver la, los, los testeos de esas pruebas Que hicieron la película de Sodeberg Y conocer mucho más ¿no? Hubo mucha suerte en la ubicación también ¿no? y, y después tuvimos la suerte de poder rodar La primera película en Harry Rau Con la Harry d 21 Que se llamó Lobos de Arga eh, no, no existía la Alexa todavía. Claro, Cobra, claro, Alexa. la D21, previa a Alexa. Sí, y, y pudimos hacer una película en, en anamórfico con todos firmware especiales que íbamos trabajando con la gente de Codex. ¿no? Y, y, ahí, y ahí fue la andadura en que realmente se empezó a tomar la DT Station en serio porque eran, hasta ese momento estábamos en 50 megas por segundo. ¿no? Hasta mm. ese momento estábamos en 50 megas por segundo. Y es la primera vez que íbamos a 300 megas por segundo. Y entonces, eh, esto ya hace 10 años, ¿no? Eh, ahí empezó realmente el trabajo de una data station en serio, porque antes eran, eh, teníamos nuestros sistemas, pero no nos preocupaba tanto como ahora el cuidado de la información y el revelado de la información también, ¿no? Claro. Debe eh, hacer un pequeño insert. Sí. Justo cuando vos empezaste a hablar, hablabas de que te empezaste a meter con el mundo de los fierros, porque veo que sos súper fierrero, te gustan las máquinas, y te interesó siempre el mundo de, de, de, de, de, del equipamiento, y de, decías que, bueno, te metiste con, digamos, el, la ola del HD a trabajar, no el, la, el advenimiento de la, de, la, de la alta definición, que se limita a las no, 1920, 1080, 1080. Eso, eso implicaba un ancho de banda relativamente moderado para lo que después se va a aparecer el cine digital, ¿no? El advenimiento del cine digital es que el registro ya no es lo que ve el monitor, sino mucho más, ¿no? Ya no grabamos en 709 en SDR, sino que grabamos con todos los stops que puede recibir el sensor, por un espacio nativo, y eso implica una cantidad de datos infernal Como lo que vos estás diciendo de los 300 megas Y eso es un salto de ocupar, Que el, lo digital ocupe el espacio de, del stock fílmico Y eso implica eh, No un operador HD, HDR ¿viste? Porque en las categorías profesionales todavía en, en el sindicato de cine argentino Figura operador HD Técnico HD En Argentina es un error que, que no, no se corrigió eh, si ves en los títulos de películas de atrás hace dos años Sigue poniendo técnico HD Solamente muy pocas ponen DIT Claro el, Entonces el DIT, no, el DIT es un rol Que surge con el cine digital Prácticamente Pero, pero el, técnico, el técnico HD Tenía una cualidad ya ¿eh? Claro, eh, sí, las, por... cámaras, la, las cámaras Sony Tenían que hacer precolor Con CCU claro. Y ahí ya hay un, un aspecto de tratamiento de color y de señal ¿no? y al tener menos stops que las cámaras que tenemos actualmente había que tener muchísimo más cuidado y dar un muchísimo mejor consejo el técnico HD no lo estoy desmereciendo para nada ¿eh? No, eh, para a mí nada. me parece que fue una figura eh, muy buena los que lo hicieron bien es lo que pasa es que hubo muchos que lo hicieron mal también ¿no? No, y Pero, el error es irreversible para, el, para ese técnico HD Exacto. Hay, hay, hay películas que, que salieron o sea, que, que salieron a la pantalla sobreexpuestas, quemadas. Porque claro. había una teoría en ese momento que era negativo quemado, negativo recuperado. Entonces claro. el, el, DOP, el DOP exponía en base a eso y después no podía recuperar nada. ¿No y sí, el, show, el shoulder es inmenso en, en la curva sensitométrica, en cambio en video es al revés. Eh, se comprimen las altas y las bajas se ponderan, entonces si vos te tirabas a sobreexponer, quedaba, quedaba impreso eso. Exacto, y encima las mentiras de, la, de los fabricantes, ¿no? que dicen, tengo, no sé, 18 stop te dicen, ¿no? Y entonces, ah. claro, ahí está donde uno tiene que hacer las pruebas y medirlo, pero en ese momento había mucho desconocimiento, y claro, me tocó vivirlo, eh, por, por suerte siempre eh, estando ahí en, en la línea de fuego viendo la, eh, todas las últimas avances y error porque todo es una prueba y un error para poder después aconsejar y ese estar ahí en la línea de fuego es el que me permitió primero viajar y armar estos flujos en distintos puntos del mundo donde conocí muchas casas de pospo y en base a las distintas experiencias que tuve en todo el mundo en las casas de pospo a las que iba arme la mía ¿no? con unos socios catalanes acá armamos Moonlight. Pero también armamos Deep World, que ya venía de antes, eh, pero oficializamos ya un poco lo... Dejo de ser Alejandro Matus persona sino a pasar del grupo Moonlight Deep World, y, y junto en base a la otra piedra que es Adrián, en, eh, Adrián Alesio, en Deep World, armamos Deep World, ¿no? Y, y empezamos a trabajarlo profesionalmente ya resolviendo sistemáticamente flujos de trabajo basándonos en la venta de máquinas, pero hay que resolver. La mayoría de la compra de una máquina viene con la resolución de un flujo de trabajo. Claro. Eso es una obviedad, ¿no? Cuando te compran una máquina siempre hay un flujo de trabajo que resolver inicial, donde uno lo pone el cliente en, en sintonía como para resolver esos flujos, ¿no? Entonces ahí también nos tocó... Eh, hay mucho trabajo, por ejemplo, no solamente es el trabajo que se hace en base a lo de Moonlight, sino a lo que nos llega globalmente a través de Deep Work, ¿no? O sea que ustedes, a ver, contámonos un poco entonces. Ya, ya está claro que hay dos empresas funcionando a la vez. Una es Moonlight, que, da, que debe dar servicios ¿no? de postproducción. Sí, el, el servicio el, el, se hace de, de, desde DIT hasta el screen, todo. ¿no? Ah. Tenemos todos los servicios eh, con toda la experiencia en DIT que tenemos. ¿no es cierto? Más toda la de Popo que fuimos sumando y que hoy en día estamos como en, en un alto escalafón. Somos Dolby Vision Certificate, eh, tenemos eh, sala de color con proyección, con HDR, con el monitor el Dolby, el Dolby el 4.220, eh, tenemos todos los servicios desde edición, daily, laboratorio, ¿no? Todo sí, ese mastering, sí. y todo eso va volcado también a DeepWorld. O sea, es una, son empresas que se retroalimentan. Y en, en definitiva, ¿qué? Es? ¿Es, un, es una empresa que se dedica a la, a la venta de equipamiento. Sí, y también a brindar servicios de resolución de flujos de trabajo también. Ah, ok. Eh, en, en muchos casos, eh, el, ya es conocido por, por resolver flujos de trabajo, entonces hay empresas ya que no, nos buscan para decirnos, por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Vienen de Corea y nos dicen, tenemos una novela que tiene siete unidades de red eh, y, y, y se va a hacer una serie en 4K y necesitamos editar en 4K. No, cosa que no es habitual en el mundo Siete aquí, unidades, ¿no? además. Siete unidades siete de unidades. cámaras. BXL, e, -E f g sí. Cámara G. Sí. ¡Wow! Entonces, nosotros tenemos que ver el posicionamiento de esas cámaras para resolver ese flujo de trabajo y qué tipo de unidad le vamos a meter a, a cuántas cámaras. Por ahí ruedan tres cámaras juntas. Si con una DIT Station alcanza, la necesidad de los dailies, todo eso va centralizado en una FTP propia donde todas las DITs nutren a eso y los editores se bajan de ahí. O sea, son trabajos de flujo más complejos que tengo una cámara, eh, sí. eh, voy en ProRes y agarro una DIT Station y hago un trabajo, ¿no? Entonces, no, pero... ese tipo de trabajos son los que nos piden solución y, y nosotros terminamos dándole, y también eso incorpora la venta de material, ¿no es cierto? Entonces, todo como un, un sistema que se retroalimenta también. Y basado en la experiencia en pospo, que también vamos como en la línea de fuego, en vanguardia, no también podemos aconsejar. no Entonces, con esos consejos en cuanto a los flujos, dan muy buenos resultados. Sí, tal cual. Mira, yo a, ahí a simple vista se ve que hay un infierrería increíble y que semejantes configuraciones son para, para producciones que necesitan de pronto ingestar eh, materiales de varias cámaras en simultáneos en ro y se te hacen cuellos de botella. Si no, si no configuras y pensás bien cuál, cuál, cómo, cómo va a ser el carro del DIT, te podés encontrar con un gran problema de, de tener un rodaje por, por, por haber diseñado mal ese flujo. Y mira, un DIT eh, que tiene que trabajar en coordinación con un supervisor y un coordinador de postproducción, ¿no? eh, tienen que diseñar lo que va a ser un flujo y, y conocer perfectamente todo. Absolutamente todo. Hoy en día, con la entrada de las LF, uno ya no puede minimizar esto. Acá en España, eh, las LF es, es casi lo único que se rueda en ficción. ¿no? Entre red y LF se están repartiendo, pero LF tiene una gran parte del mercado porque, digamos, España no se baja de la, de la moda europea de las de la Harry. ¿no? O sea, quizás Estados Unidos un poquito más red, pero acá son muy Harry. ¿no? Entonces, la Venice, LF. Perdóname, y Venice? Bien, sí, lo que pasa es que el escalafón yo creo que es ARRI, RED, muy cerca. RED no está muy lejos, pero para la facilidad de workflow que tiene, por ahí tendría que ser más presente, ¿no? Mm. Y venís Y venís y entró con mucha fuerza, eh, pero sinceramente los DPs acá, de cada, o sea, es muy difícil que, que, que a alguno no le guste rodar en ARRI LF, digamos, ¿no? Y como los... Hay también un... Un buen momento de la ficción española en el mundo, que está vendiendo bien, entonces, claro, los pueden pedir, ¿no? Entonces, pero sí, lo que pero funciona, incluso... funciona, nadie quiere cambiar de caballo. Y entonces, cuando... una 4LF en una serie, Uf. es una cosa, estamos hablando de mínimamente 8 teras al día, ¿no es cierto? Y entonces, ¿con ¿cuántas máquinas necesitas o qué necesitas para hacer 8 teras al día? Las cuatro unidades están juntas, ¿no? Entonces, eso es un habitual hoy en día. Eh, cuatro LF es una cosa que antes era impensado y hoy es factible. Ya hay más de una serie que tiene cuatro LF. ¿Qué ¿no? serie, por ejemplo? ¿Puedes mencionar algo? Merlí. Merlí tiene cuatro LF, por ejemplo. ¡Guau! Wow. Y, y es mucho. O sea, depende, hay series que, que, que eligen un tipo de cámara, ¿no? Y después tiene, por ejemplo, Casa de Papel, que es red. Y eso también, y, eso pasa por ahí, por... Por Moonlight. Sí, tuvimos, en, en las dos dimos servicios de DIT eh, y son experiencias muy lindas, ¿no? Porque son series tope, punteras y, y aparte flujos de trabajo muy. que requieren mucho porque Netflix y tanto Netflix como Movistar, que son las dos productoras, digamos, la, eh, a las, dos que, las dos plataformas que coproducen, eh, son muy exigentes en cuanto a niveles de. De todo, de flujos y de seguridad primero, y, y, y, y requieren mucho cuidado de los datos, y con algunas, eh, con, con algunas, ¿cómo te puedo decir? El, exigencias elecciones, no, exigencias que hacen que, que haya que agilizar mucho, ¿no? Eh, sí, por ejemplo, sí, tenés que dar respuesta, tenés que dar una respuesta para un impresionar. Y el, por ahora sí. estamos, estamos más enfocados al mundo fierro, ¿no? Porque estamos sí. hablando de datos, cantidad de datos Digamos que son todas un área del DIT que es el Data Brangling ¿no? Que es conservar los datos, hacer copias de seguridad, poder ingestarlos a tiempo Pero el, el DIT tiene, tiene otro perfil que está más vinculado a lo artístico Y a la comunicación con el, el fotógrafo y las selecciones que tienen que ver con Recomendaciones desde lo técnico hacia lo artístico, hacia el rol artístico del DF. ¿Qué, cómo, cómo, ¿Cómo juega el DIT en, en estas series y en el mercado donde vos trabajás? ¿Qué, qué, qué, ¿Qué se busca del DIT? Eh, depende del proyecto, ¿no es cierto? Depende del IP, también depende de las exigencias de producción. Eh, eh, por ejemplo, Ahora nosotros jugamos con un... Ahora estamos en un proyecto en el cual el, el, on, el offline, o sea, el, lo que van a editar juega un papel fundamental porque efectos también va, va a ser todo antes de color, o sea, donde, donde se, va dan, se van a dar muchos ok antes de, de entrar a la sala de color, entonces ahí el DIT juega un papel fundamental, ¿no? Mm. Juega un papel fundamental porque hay que hacer un flujo de color que coincida con, con todo, o sea, hay que resolver muchas cosas antes y el DIT es el que está Marcando lo que va a ser el color de la serie ¿Por qué? Porque el, Digamos que el cliente final Va a aprobar, va a ir aprobando En base a los offlines ¿no? Entonces son claro, cosas que Estás hablando de un poco de que el look Lo está definiendo el DIT en set Y que los daily Se define los antes proxy, sí. claro. Los proxies salen Pero, de ese look Y se edita y se aprueba con ese look Exacto. Después se hace un trabajo en color. Obviamente que el DIT recibe todas las LUTs y todos los. como el, las LMT, en este caso, porque haces, ¿no? Recibe la LMT y ya todo un proyecto configurado para, para mantener un color acorde a lo que quiere también el colorista en concordancia con el DP. Pero claro, el DIT juega un papel fundamental. Claro, o sea, ya es clave. Ya te va definiendo el look. O sea que el DIT no solamente se encarga de. De definir cómo va a ser el data wrangling y la configuración de, de, de los datos, sino que también va, empieza a intervenir la imagen. ¿no? Y, y esa intervención va a repercutir en el montaje y en el color final, porque te da una pauta inicial, ¿no? donde el corte que, se, que termina el editor ya tiene el color que, que definió el DIT. Eh, yo, yo no sé hasta dónde, digamos... El DIT puede realmente definir el color Y cómo interactúa digamos, el color que hace el DIT con el colorista ¿Cuál es la experiencia? ¿Qué es lo que se da en general? ¿Cómo se define ese look? ¿Con el colorista y el DIT a la vez? ¿Para llevar cierto look al rodaje? ¿O ya es el DIT solo? ¿Cómo es la comunicación DIT colorista? Digamos? Eso es lo que me intriga A, no, a nosotros, eh, el, el ideal que nosotros proponemos Y que siempre realizamos cuando tenemos la suerte de estar en, en, en, en set, en posco, -po y ser el laboratorio que lo saca, ¿no? Cuando tenemos esa ventaja, eh, lo que hacemos es una continuidad de color. O sea, lo primero que hacen, eh, el colorista al lado, con el DIT al lado, y el DP, traen las pruebas de cámara y, a, y marcan lo que va a ser el look de la serie. Entonces, ahí se le entrega un proyecto al, al DIT, donde él tiene nodos, donde va a trabajar, ¿no es cierto? Y, y de qué forma para que después en la recuperación de color que hagamos nosotros del DIT sea una continuidad de trabajo. Okay. Eh, para eso tiene que haber el mismo software en el set que en, que en, que en el laboratorio, ¿no? Eh, en el caso de que no sea Resolve, nosotros proponemos siempre, en el caso de que no sea acá, que nosotros trabajamos en Resolve, pero... Por ejemplo, si trabajáramos con otra casa de POSPO que tiene Baselight, nosotros, nosotros haríamos con Daylight el, claro. el proceso. Para ser responsables en eso y siempre intentando que esto funcione. No siempre se puede hacer. Porque hay muchas veces que el no, no está definida la casa de POSPO en algunos casos. Cuando comienzan a rodar. ¿no? Pero o puede pasar. O o que el colorista el, no, no tenga fecha para preparar el proyecto. No, generalmente puede ser que el DIT no se amolde a los pedidos, al mismo software de la casa de color. Claro. Pero normalmente nosotros intentamos que se dé. Pero en el caso de los trabajos internos siempre se da porque es una, como una exigencia que ya ponemos. ¿no? O sea, nuestro DIT va a trabajar y nos va a dar el, el, el, el proyecto tal cual se lo dimos, no y nuestro colorista va a continuar. Y así mantenemos una coherencia y sobre todo un ahorro de dinero, porque es ahorro de tiempo y ahorro de dinero. no Y además que ¿Sí? el tema de congruencia también, total el objetivo, total. ¿no? es, es como, como una carrera de postas, ¿no? donde el DIT le tiene que dar el testigo a, al colorista y, y seguir en, más o menos en la misma dirección. O sea que cuando te tocan proyectos que, que está todo dentro de tu ecosistema profesional, digamos, es mucho más fácil de... De dominar el producto final, ¿no? Y cuando se empiezan a Exacto. mezclar vendors, ¿no? Proveedores, obviamente que va a ser más complicado. Eh, a mí me parece. Por suerte, sí. Por suerte, la, la, las grandes plataformas tienen mucha coherencia en cuanto a esto, ¿no? Y mucha preferencia en cuanto a esto. Y, y son las que han unificado el trabajo, básicamente, ¿no? O sea que el, el rol de la plataforma fue definir estándares de trabajo que, que de alguna manera ordenaron también la producción. ¿no? Como que estamos sí. aprendiendo de las plataformas muchas veces a cómo definir mejor un flujo de trabajo, porque te obligan a tener que indagar en lo técnico con profundidad y a, y a entender que el flujo de trabajo y el, el SPEC, ¿no? el, el, el, la especificación técnica que a veces tienen, está orientada para, para que el producto final sea, sea el mejor posible, ¿no? A veces me ha pasado de, de, de gente que trabaja por primera vez con una plataforma de, de que se sienten invadidos, ¿no? Porque la plataforma está pidiendo y pidiendo y pidiendo cada vez más exigencias técnicas y los nuevos fotógrafos que trabajan por primera vez con, con una plataforma sienten que están invadidos en su rol, ¿no? Porque les están diciendo cómo trabajar pero en realidad son sugerencias que son a favor del producto final, porque cuando vos vas entendiendo por qué te lo están pidiendo, esas exigencias repercuten en, en, en la seguridad, por un lado, ¿no? Eh, ¿Qué sé yo? Eh, esto de, del backup. Backup 3.2.1, ¿no? Que es un protocolo clásico de, de cómo tener copias de seguridad y que, es, que no falle de, de alguna manera la jornada de rodaje, que no se pierda nada. Y por otro lado, estos pipelines de color que te obligan a hacer administración de color, eh, bien o en ACES, bien en un administrador de color propietario, que no sea ACES, eh, te obligan a estudiar ¿no? eh, todo el tiempo cosas nuevas, porque desde que yo me adentré un poco en la administración de color que proponía ACES, que es de código abierto y es gratuita, me di cuenta de que la aplicación de la administración color era algo muy poco frecuente en los flujos de trabajo, y la, esta herramienta gratuita hizo que mucha gente tome conciencia De que tal vez no estaban prestando atención a algo que es muy importante ¿no? que es la continuidad totalmente. del color de la, de la pieza En toda la cadena de postproducción Y los DIT tienen que muchas veces ponerse a estudiar bien este tipo de cosas Porque van a tener que, van a tener que interactuar con un supervisor de post Que va a dar consejos acerca del flujo de trabajo Y... Y contame un poco, entonces, ¿qué considerás vos que, que debería aprender un DIT para, para cumplir bien con su, su rol dentro del equipo de cine? Son, son muchos los puntos, pero... Y, y también decirte que todos los DIT siempre son los principales, las principales personas interesadas en, en capacitarse y en aprender. Eh, a mí me toca tener relación con casi todos los... Eh, los escalafones ¿no? y, y el DIT es una persona realmente que nunca se puede criticar sus ganas de, de, de prepararse ¿no? eh, y de capacitarse el, para mí un DIT tiene tres, tres, tres sectores ¿no? eh, algunos podrían decir que dos, para mí son tres ¿no? uno es lo que viene a ser la fotografía ¿no? el conocimiento perfecto de todo lo que es las cámaras y el equipamiento que rodea las cámaras El DIT tiene que conocer perfectamente Cómo configurar una, una cámara Pero también tiene que conocer todos Los aspectos que rodean a esto Porque normalmente él tiene que ser el que el, Es el, el hombre tecnológico del claro. ser, ¿no? Entonces, él tiene que saber cómo funcionan los mandos de remoto Tiene que saber configurar Para hacer el iris, él Cuando, por ejemplo, se hace una toma de Steadicam Y opere el, D, el DOP Él tiene que hacer el iris Ah, Él tiene mira. que exponer ahí Y o sea entonces que tiene, tiene, tiene que, que saber de fotografía Un montón, tiene que saber mucho De es, fotografía es, de exposición y, y normalmente tiene que ser una persona que viene de la carrera De director de fotografía ¿no? Mm. Como el colorista también eh, Entonces tiene que saber El mundo cámara y el mundo Tecnológico de las cámaras y no solamente La configuración de cámaras sino de todo, baterías eh, Todo tiene que saber del audio. Y también tiene que conocer de audio ¿No es cierto? De material de audio eh, porque es, es un punto clave para él, también, él, él, es el, él es como un, un supervisor de calidad de, para la post en el set, entonces él tiene que ver que estén sincronizadas los TC, entonces tiene que conocer también todo. Por ejemplo, mira, yo te voy a mostrar una herramienta que tengo para... acá la tengo. Mira, esta herramienta, por ejemplo, es clave en un DIT, y esta no es, no es informática. Claro, mire es. esto es, una, es un tentacle, ¿no? Ah. Es para hacer síncro de audio. Todos los bits lo llevan. Son herramientas básicas. Y, y esto es de cámara, o de audio, si querés llamarlo. No es era, algo que corresponde. Es no? el generador el... de timecode, ¿no? Exacto. Es un generador de timecode para poner al del audio y a las cámaras. Y, tienen su, y, y tiene su correspondiente cable y adaptador. Entonces hay que saber de todo el mundo... Hardware de cámara, ¿no? Hay que, hay que conocerlo a la perfección. Tal cual. Y ese es un punto que es muy bueno eh, adentrarse en un rental para hacerse amigo de un rental, colaborar con un rental para poder adentrarse en ese mundo, porque es muy difícil encontrar algo que te dé eso, ¿no? Y, y mmm, tienes que conocer perfectamente ese tipo de hardware. Tal cual. ¿No es cierto? Y, sí. y, y ser... Y ahí viene la media, por eso alguna gente lo junta en uno y yo lo separo en dos. Y saber de fotografía, ¿no es cierto? Porque él es el que lo cuida, el DP, de cómo está exponiendo. Y el que le advierte. Y entonces eso también se mezcla con la parte de color. Mm. ¿Me entiendes? Que la otra parte, que es la tercera pata. Pero antes de llegar a color, viene la segunda, ¿no es cierto? Viene la segunda que es la del informático. Tiene que ser un informático full. Full, es un informático, porque la informática depende en el rodaje es de él. ¿no? Entonces, él es el que se encarga no solo de hacer las copias de los discos, sino de asegurarse que todo esto se va a hacer en tiempo, y tener precauciones ante cualquier problema. Él tiene que... Mira, no sé si ves ahí al fondo, tengo unas antenitas. Sí, Esas antenas las... son para conectarnos a las cámaras, ¿no es cierto? Y no solo a las cámaras, a los monitores, por ahí podemos tener un no sé un, un monitor un 240 en, en otro lado y, y a través de eso manejamos el set no o sea, manejamos que las cámaras la capturación prácticamente la de comandos desde ahí no es como una red Sí, tiene que ser un informático o sea yo eh, para mí el aspecto informático es clave porque si no tenemos las imágenes no vamos a poder hacer nada no entonces el que se encarga de eso es la parte informática de, de este personaje que es el link, no y la tercera es la de, el conocimiento del conocimiento del software para poder hacer color, eh, en, en el cual, por ejemplo, entra como principal el da Vinci, pero también está Live Grade. y para mí también está el Mística Onset, y también está el, el, el Daylight, ¿no es cierto? Y, y también estaría el Scratch, sin ninguna duda, ¿no? Entonces, son muchos aspectos en los que un, el, sería el, un deep completo, ¿no? Eso más el tratamiento de cliente, que ya será personalidad de cada uno, ¿no? De, de cómo va trabajando. Y después de esos tres conocimientos que tienen que estudiar, ¿no es cierto?, que son muy amplios, de los cuales eh, dos son accesibles, por ejemplo, con, con lo que están ofreciendo con Color Doctor y el Atelier, pero el de cámara es muy difícil, es muy difícil de, de obtener, que también tiene que estar. Entonces... Esa es la formación básica de un DIT. Yo, yo he formado muchos DITs. Eh, es una de, de, de mis tareas habituales, la formación de DITs, y para, para tener... Y, y, por ejemplo, vos lo viste, yo casi todos los mando a los cursos tuyos, ¿no es cierto? Para mí fue una ventaja abismal. Claro, La un montón de trabajo vos con eso. No, no, y aparte, el, el, la, el ampliado, o sea, son conocimientos ampliados, y mejorado a lo, a lo que yo y yo, yo. Entonces, para mí fue un, una salvación esto, ¿no? Es como decir, andámelo claro. a Eddie ¿no? Y ya me quedo tranquilo. Después está la parte de cada uno que tiene que ya meterse, entender sí. informática, entender la cámara, ¿no? Hay que hacer, hay que Pero... hacer experiencia siempre, sí, sí. Bueno, me alegro el, que, que te sea útil, digamos, mi, mi rol como docente y que, y que esté ayudando de alguna manera a empujar el mercado, ¿no? Con, con todas estas iniciativas. Y, Pero, y también... Para nosotros me... fue clave, ¿eh? Para nosotros fue clave encontrarte por muchos aspectos, porque nosotros todo lo que es formación estamos siempre muy pendientes y encontrar la formación en la que das vos y en castellano es, es una maravilla. Es una maravilla, ¿no? El... Entonces, me alegro, me alegro es un nicho mucho. en cuanto, en, en nosotros es un nicho en el cual, eh, en todas las partes, aprovechamos tu investigación, que es una investigación muy grande y que se va nutriendo de un montón de lados, ¿no? Que eso es muy valorable y, y es fundamental. Entonces, vos cuando me decías cuáles son los puntos, yo creo que bastante están solucionados lo que vos estás proponiendo, ¿no? Después está el aspecto, de interés propio de ir a la rental de cámara y meterse con las cámaras en vivo y, y, y ver qué hay, en, eh, qué necesidades en cada rodaje, y un poco el de meterse en informática, ¿no? Un poquito más de informática para saber. Sí, mira yo, yo estoy hablando un poco de, de, ya de, del color plan y eso. Eh, la idea es hacer prácticas con... con convenios con rentals para que puedan tener una experiencia real con, bueno, con el hardware que tenemos disponible acá, ¿no? Obviamente que no es el mismo hardware que tenés disponible vos en España, porque como vos contaste recién, ¿no? España tiene la suerte, o la desgracia, no se sabe, de ser el conejillo de indias de un montón de tecnologías, ¿no? Te toca ser la primera en HD, la primera en RED, la primera en Alexa, o en, o en D21, como contabas uh -huh. vos antes. Y, y bueno, eso también, aunque... Te, te exponés al error Por otro lado también eh, aprendés ¿no? Sí o sí, porque Tener acceso al hardware, sí, es esencial Hay que empezar por algún lado Vos sabés que el cine tiene Una formación disciplinar histórica ¿no? Casi siempre fueron Formaciones disciplinares del cine Pero al masificarse Tanto el audiovisual eh, Ahora hay que darle Acceso a, a mucha más gente a la vez Entonces los cursos que, que yo trato de dar sirven un poco para abrir un poco más ese espectro Y también para, para que profesionales que ya están trabajando Ordenar un poco cierto conocimiento que manejan intuitivamente A través de teorías, a través de documentación Que como vos bien decís, yo la escribo en castellano Y que trato de poner mi granito de arena en, en, en, esta, en este cambio, digamos Tecnológico que, que es constante Y y que por otro lado habla en inglés, lo cual es una dificultad extra que tenemos los que no somos angloparlantes, y, y que hay muchos conceptos que por no entender bien la lengua a veces los entendemos mal, o, o, o por estar de alguna manera expuestos a, a, a una práctica sin una formación previa, eh, terminamos comprendiendo las cosas de otra manera, y bueno, el trabajo ahora va a ser... Eh, abrir ese conocimiento, hacerlo lo más público posible, eh, accesible para todos, eh, siempre y cuando, digamos, el, el, el proyecto este que es privado sea sustentable, ¿no? Porque hay que hacer sustentable todo esto. Y el DIT lo que tiene es que tiene un gran contenido de práctica empírica, ¿no? Tenés que, tenés que tocar, tenés que pasar por la Mucho. experiencia. Y yo no sé si existen, a ver si vos me podés contar, si existe el rol de, de asistente Dentro del equipo del DIT Porque el DIT a veces es un equipo Es como un departamento donde vos tenés varias sí, personas Sí, sí, no, eh, no Normalmente eh, Hoy en día ya son equipos de DICS, ¿No? Y Para darte una idea Una serie normalmente tiene mínimamente Tres personas involucradas En ese departamento en exclusiva ¿No? Eh, hoy Acá se están rodando de corrido, o sea, no, no se para el fin de semana. Entonces, se reparten entre dos DIPs wow. la jornada. Para, es, es para ahorrar tiempos con tiempos de COVID, ¿no es cierto? Entonces, tenés que Entonces ya hay dos bits de, de movida, más el de la segunda unidad y suplencias, que normalmente terminan siendo cuatro. Entonces, cuando un plan de producción es... Los tiempos son tan cortos y necesitan no parar, y hay dos equipos, tanto de cámara, como de DIT, como de todo. Eh, y donde hay planificaciones para poder rodar de continuo, hacen además que sea un equipo más. Pero normalmente en, en, una, en, en cualquier trabajo así que tenga más de dos unidades, también está el DIT y el Data Wrangler. ¿no? Claro. Eh, cuando tienen más de dos unidades juntos Seguramente habrá un DIT un Data Wrangler Inclusive cuando hay mucha exigencia De, de hacer iris También hay un DIT un, un Data Wrangler ¿no? Hay muchas veces que el DIT Tiene que, que, que Usar el iris automático el, el iris eh, remoto Y también O cuando tiene que hacer mucho live grade También hay muchas series Donde se hace mucho live grade Donde hay un Data Wrangling Normalmente, claro. depende de la producción, depende de la producción que sea. Tal cual. Sí, eh, depende de la envergadura de la producción, vos podés llegar a necesitar diferentes configuraciones de equipamiento. Eh, sí. Contanos un poquitito, entonces, qué configuraciones estándares se utilizan para determinados mercados y para otros. Entender un poquitito, porque yo veo que tenés una variedad de, de equipamiento ahí atrás. Sí. Estaría buenísimo poder... Eh, Entender ¿no? de qué se trata, ¿Qué, qué, eh, es, ¿qué hace el carrito ese? Bueno, mira, te cuento, esto es una Black Beast, por ejemplo, ¿no? Eh, la cual tiene un, como como monitor principal, tiene un Hewlett Packard, un Green Color, eh, en la cual normalmente usamos acá en, en los software, DaVinci o Library, no es la señal de video para video, tenemos un eh, PMV 250A de Sony OLED, que es el que más nos gusta, hay otra gente que gusta más Flanders, no sé, son elecciones personales, yo, ahí tengo, yo tengo las dos marcas, Flanders y Sony, y hay dices que me piden Flanders, otros Sony, yo particularmente a mí me gusta mucho Sony, ¿no? Este modelo, el pvm me encanta, no es HDR, pero para todo lo que no sea HDR, a mí este, este monitor me encanta, para hacer color, es muy fácil de calibrar, normalmente lo calibramos eh, lo, lo calibramos con un, con un i no nosotros tenemos Lightspace, Space, pero podrías calibrarlo con el mismo monitor, tiene para hacer un ajuste de balance de blancos. Y, y entonces es un monitor muy sólido para tener en el set. Es un, sí. es un monitor muy, muy sólido. Eh, después tenemos... Eh, la configuración de la Black Beast viene con los scopes, las herramientas, para, para poder medir acá, en el escritorio. Después tiene su, su mesa de color, Normalmente en esta postura van los discos de cliente, o los discos taxi, te voy a mostrar un ejemplo. Ajá. Eh, Ese es el disco para, el para tu, comunicarse con un laboratorio, ¿no? El laboratorio, eh, sí, con el laboratorio donde van a hacer eh, los LTOs o lo van a ingestar en un SAN. Normalmente nosotros hacemos mínimo tres copias. Una en un RAID interno de la máquina, que es un RAID 5, eh, después según el productor, o sea, ya sea plataforma, si sea Netflix o no, si exige RAID 5 o no, si exigen tres copias en RAID 5, lo que hacemos es ir con este otro tipo de, de raids Si hay tres copias en RAID 5, o unas cámaras que superen los... Estos RAID son aconsejables para un flujo de trabajo de hasta 400 megas por segundo. Claro, si lo los superás, de... sí, si lo superás, tenés este RAID, que también tienen sus maletas de transporte y todo. Este tipo de RAID, que puede ser RAID 0 o RAID 5, mm. en los cuales nosotros hacemos tres copias y una va para laboratorio, ya sea diario o semanal, depende de las exigencias del contratante. ¿no? Nosotros claro. tenemos en, siempre en BIT tenemos por lo menos una copia en RAID 5 que mantenemos hasta 30 días después de finalizado el rodaje. O sea, eso o sea, te por contrato periodo de parking, digamos, de estacionamiento Sí, de... se cambian discos, esos discos se mantienen Sobre todo depende si hay LTO o no Inclusive habiendo LTO siempre esperamos que haya como un chequeo de material Y damos 30 días para eso Pero por ejemplo lo que puede ser una producción de Netflix habitual Es nuestro RAID 5 que viene a ser el RAID de la estación Después habría otro RAID 5 que podría ser, mira acá un ejemplo Este que está acá, este RAID de acá Que podría ser el RAID de producción otro RAID 5, y este sería un RAID taxi, ¿no es cierto? Entonces este RAID va, en el caso de Netflix o Movistar, va diariamente al laboratorio donde se hace un LTO a la noche, sí, normalmente sí. por robot, claro. y se hace un quality control, inclusive para que recién puedan borrar las tarjetas que se rodaron el día anterior al comienzo del día. Entonces el DIT recibe un informe, a primera producción y el DIT recibe un informe a primera hora sobre que el LTO se ha hecho y que el material está comprobado en su integridad, ¿no es cierto? Inclusive se mandan los MHL que es el, el hash de ese MD5, ¿no? El, el hash, ya sea XX hash o MD5 que va para eh, la comprobación de producción y del DIT Entonces el DIT ese día puede empezar a borrar las tarjetas que tenía el día anterior porque si el laboratorio eh, o eh, edición también, puede chequear dailies, eh, puede chequear los proxies que hubo, producción, encuentra algunos en los dailies, no se borran esas tarjetas el otro día, entonces hay una múltiple múltiple chequeo normalmente el, el, el óptimo es que por ejemplo uno chequee el material por ejemplo con un software como la Aurora entonces tú lo dejas en tu robot en el robot de tu laboratorio ese robot lo que hace lo graba en el ETO o esa persona encargada lo graba en el LTO y lo chequea con un software, por ejemplo, que puede ser como la a ese reporte, y el XXHash llega al día y a la mañana, y él puede borrar las tarjetas. Es el ideal de Netflix, pero el mínimo es que tú tengas tres RAID 5, y un RAID 5 vaya al laboratorio y se grabe un LTO. Claro. El óptimo, antes que se borren las tarjetas. Más óptimo que tenga un quality control. Claro, ¿no? es yo para, para, para traducir un poco es un protocolo que se llama 321, donde vos decís, tres copias de seguridad en dos soportes diferentes, ¿no? tiene que ser o, o disco o estado sólido o cinta, ¿no? el LTO es una cinta, y una copia se tiene que ir de, del lugar. Entonces, eh, lo que está explicando Ale es que el disco taxi que se va del rodaje tiene que ser rápido porque si no haría un cuello de botella en, en el rodaje. Y recién la tarjeta de la cámara se borra cuando la copia que está afuera está dada por buena. ¿Cómo das por buena esa copia? Bien, con un checksum, que es lo más sencillo, o con un eh, control de calidad basado en archivo, ¿no? Un file base QC, que vos tirás el archivo y se verifica la integridad de, del video y del audio, y una vez que está todo ok, al otro día en el rodaje, el DIT dice, ok, formateamos las tarjetas porque así tenés una cuarta copia ¿no? en tarjeta, a ver si algo falló. Eh, incluso en la, en la primera copia, ¿no? Y otra cosa que también es una exigencia, no de todas las plataformas, sino de alguna, es que las copias sean redundantes. Algunas plataformas hablan de una de esas tres, ¿no es cierto? Y otras hablan de las tres, salvo que sea cinta, ¿no es cierto? Eh, eso también es importante, porque este tipo de cabinas, que es mucho más económico que este tipo de cabinas, Podría ser disco taxi, ¿no es cierto? En el caso de que no necesiten que sea redundante. Caso HBO, Amazon, Movistar. Eh, Netflix es solamente redundante, no podrían este, este tipo de cabinas. O sea, al ser redundante, necesitan por lo menos cuatro discos para que uno sea redundante, y entonces este sería el mínimo. Claro. Este tipo de cabina sería el mínimo que tendríamos. Este sería uno estilo de producción, y los que tenemos en las bits, ¿no es cierto? Son los que tendríamos como. Soporte que brinda la empresa de bits, ¿no es cierto? Hay casos en que la empresa de bit no pone tampoco su propio RAID, sino que Producción le da los discos taxi le da los discos, los discos ahí. Nosotros, en nuestro caso, que hacen la pospo acá, nosotros ponemos todos los discos, Producción no compra discos. Claro. Y entonces, al final, Netflix se lleva simplemente la cinta LTO, pero nosotros mantuvimos todas las copias en redundante, que también es un ahorro. En, en, en una de las últimas producciones se ahorraron 12.000 euros de, de discos con este sistema. Claro. Por eso es tan importante la pre... Y con esos 12.000 se termina pagando la estación y el, y el mismo disco. Tal eh, cual, tal cual. Eh, voy, a, voy a una acotación nomás. Cuando, sí. cuando Ale habla de redundancia, eh, hay que pensar la redundancia como si fuera una goma de auxilio, ¿no? Un coche tiene cuatro sí. ruedas, pero tiene una quinta siempre en el baúl, ¿no? Entonces... Eh, los discos duros funcionan igual Cuando funcionan juntos Funcionan como las ruedas de un coche Pero siempre tiene que haber uno de los discos Adentro del array ¿no? del, del arreglo de discos Que funcione como goma de auxilio Por si se pincha una rueda ¿no? Entonces eh, la redundancia Es uno es cada ocho discos Es uno cada ocho discos o menos Entonces la cabina mínima sería cuatro O sea de cuatro discos es lo mínimo ¿no? ah. Y después se, se gasta un disco cada ocho Desde cuatro de hasta ocho se gasta un disco bueno, el, en este espacio van los radio de cliente, después está el Mac Pro y abajo los raid del side, de acá no se ve. Pero bueno, esta es la conexión donde tenemos conectado a través de una tarjeta de vídeo el, el, el monitor y donde se hace color y también live upgrade. Se puede switchar a través del switcher de vídeo si la entrada que tenemos acá es la del Da Vinci o la de la cámara 1, la, la de la cámara 2, la de la cámara 3. Entonces, de esta... Desde esta misma máquina cuando controlamos lo que viene a ser el color en vivo, o sea, light gray y, y, y lo del Da Vinci, aplicamos acá mismo lo, lo que fuimos haciendo en cámara. ¿no? Tal cual. Y eh, hay, también, un de, tar... hay un lector de tarjetas, me imagino, por ahí, ¿no? Que hay que leerlo. Exacto. En este caso no lo tengo puesto porque va por proyecto, pero claro. normalmente tiene un lector de tarjetas. Me había traído uno de Alexa Mini como para mostrar, pero cuando me vi, me, me, me vi que esto iba con Codex y el Codex viene directo del Rental. ¿no? Sí. Esta acaba de venir a ser... La mayoría vienen de hacer LF. Hoy en día acá está la LF muy de moda, entonces va a su propio lector, digamos. ¿no? Eh, claro. Otra cosa que hacemos es a través del Wi-Fi, de una antena Wi-Fi que tenemos, es conectarnos a las cámaras y a, lo, y a los lootbox y a los monitores para poder, a través de una red de Internet, ¿no es cierto?, muchas veces configurada, a través de esa red poder eh, aplicar las loots que hacemos, porque eh, muchas veces... Eh, hay que, hay que hacer un intercambio de grades nuevos y hay que actualizar a todos, o por ejemplo hay que cambiar una configuración de una cámara que tiene que obturar de una manera distinta, o, o, o que queremos eh, cambiar algo, simplemente, ¿no? Entonces lo hacemos todo de Wi-Fi para no tener que intentar movernos de acá. Renombramos las tarjetas, todo. Entonces desde esta misma estación no nos movemos. Entonces el problema es que encuentran algunos DIT en esta estación de que al ser de modelo rack y con ruedas normales, digamos que no tienen aire, es un poco más difícil en lugares si tienen mucho exterior y sobre todo mucho campo. ¿no? El terreno, Entonces, para, o sea, el terreno exacto, te limita la movilidad. Exacto, para ese tipo, para ese tipo de, de rodajes que son un poco más ásperos, como quien diríamos que son menos de estudio y menos de platón, está este tipo de modelo que es con el Macliner, no donde en realidad es la misma máquina, eh, con, eh, pero en... en pero como desplegada en un Magliner. La desventaja, la única desventaja que tiene este modelo es que tenés que armar y desarmar casi todos los días, ¿no? Y entonces, en ello, en, en esto eh, se, se complica bastante, pero bueno, hay gente que lo prefiere. Mm. Espérame un segundito que vamos a poner... Acá está. O sea el, que es modular. Esa configuración es, es modular. Esta, esta configuración es modular. Entonces, el... Muchas veces se usa de segunda pantalla un iPad para poder tener acá, como no tenemos los scopes, podemos recibir los scopes de cámara del davinci a través de un iPad, que es el caso. Y por ahí, no es cierto, cuando van muy, muy, muy eh, más guerrilla y no se puede ir con tanto equipaje, vamos con haciendo color con monitores más pequeños, ¿no? En este caso, por ejemplo, una configuración más modesta con un Shogun, que también eh, puede ser mejor para calibrar y para, para hacer que otros monitores. ¿no? Entonces esto es un OLED de Shogun, en, la, en lo cual po podemos tener una guía como para hacer color más que el guía, digamos, ¿no? y más parecida al, al, al Sony. ¿no? Eh, a nosotros, si, si la elección para color en el set siempre son los, los, los OLED de, de Sony y de Flanders de 24 o 25 pulgadas, luego los de 17, pero estos monitores nos han dado buen resultado, sobre todo porque los podemos calibrar. ¿no? Sí, son bien guerrilleros, sí. ¿no? Es, es para moverse, moverse... Este, este show, este show lo, que nos, lo que más lo usamos nosotros, más que para hacer color, es para, como es HDR, podemos verificar un poco en el set el HDR, y tenemos false color en HDR, en HDR también. Entonces, claro. acá podemos verificar si hay algún error. Por ejemplo, cuando uno... Sobre todo, por ejemplo, cuando estamos simulando la luz natural, en SDR no notábamos tanto las imperfecciones como en HDR. Y acá mm. podemos ver si nos da el canto. Y, y poder modificar eh, en el set esos errores. no Cuando desde un ventanal yo meto una luz artificial para que parezca día, se puede ver muchas cosas que antes no se podían ver. Entonces este monitor no sirve como para un pequeño chequeo de HDR también en el set. no Tal cual. Sí. Eh, y, y, y después, como, como te hablaba de los RAID, otra parte de la configuración fundamental para nosotros son los discos de estado sólido o los M2. Sí. Eh, un, M, un M2 a nosotros nos da por USB-C mil megas por segundo y por Thunderbolt 3 no, no, nos das 2200-2500 megas por segundo. Contra sí. los SSD que nos dan 500, que lo podemos asociar también y tener más. Pero hoy en día el, el, el precio que, que estamos teniendo... El precio que estamos teniendo los M2 es mucho menor eh, que los SSD, Entonces ya nos están conviniendo más que los que los ¿Serio? Entonces, sí, sí para, para, para, darte, para darte una idea 8 teras en M2 y 8 teras en, en SSD están más o menos al mismo precio Lo que ven a ser armar RAID de M2 o RAID de SSD están al mismo precio eh, un, un M2 de 2 teras sale igual que un SSD de 2 teras eh, y ya cuando vamos a configuraciones más grandes, quizás es un poquito más económico. ¿no? Sobre todo si la podemos montar en RAID, porque obviamente un SSD o un M2 de más capacidad tiene más, pre, eh, la diferencia de precio es mayor, pero si uno los puede juntar con los sistemas estos para juntar M2 o SSD que hay para hacer RAID, termina siendo bastante más conveniente el M2 por velocidad por, y, por, claro. y por precio. O sea, sí, pero ¿vos, vos armás RAID de M2? Porque la, la transferencia es... Sí, y... vale. No, sí, el... pero el... armamos RAID de M2 por capacidad. Porque hay veces que necesitamos tener, eh, por ejemplo, 4 teras. Es que se nos, se nos... a nosotros se nos están dando el rodaje ahora de 6 teras día, como te digo. Claro. Y entonces por ahí no queremos andar borrando el M2 para hacer todos los procesos. Queremos que el M2 sea una copia al final del día. por... Que al, que al final del día llegar con, con todo el material entero Y se nos están dando Que hay rodaje de 6 teras habitualmente con el F Que es donde más necesitamos los M2 Entonces lo que también, también lo que se nos está dando Es que no tenemos tantos puertos Entonces la configuración de RAID de, de 4M2 Nos sirve para poner Dos RAID de 2 Para poder trabajar Por ejemplo con 4 teras a 2800 Y hacer Yo ya puedo bajar mi tarjeta y borrarlas si yo por ejemplo tengo 3 M2 en un RAID-4, de y yo tengo individuales, puedo ya borrar mi tarjeta una vez que la baje. También, porque tengo tres copias en sólido. ¿no? Eh, hay muchos factores que pueden influenciar. Todo depende de, como te digo, la cantidad de cámaras que necesiten. Eh, como yo te decía, el, esta, lo, la, las ventajas de estos Mac Pro contra, contra todo lo, el mundo nuevo, salvo el Mac Pro nuevo, es que tienen, las tarjetas estas, las, las d 700, tienen doble de, de 700. Entonces son muy buenas para proceso. Para que te, ha, para que te hagas una idea, un, un, un RAW de LF se procesa a 45 frames por segundo, y un, y un RAW OpenGate de Alexa Mini se procesa 60 frames por segundo. ¿Con esta máquina que tengo es acá? ¿Es esta? Eh, con, con, con, con el Mac Pro los, Con el Mac ah. Pro tenemos un muy buen rendimiento para lo que es, porque tenemos mejor rendimiento de copia, ya, ya incorporando los 64 megas, ya incorporando los 64 megas, e incorporando los, los bus Thunderbolt, donde tenemos, perdón, 5600, había dicho 3600, donde tenemos 5600 de bus de ancho de banda, porque son dos canales claro, de 2800 de 2800, entonces son mucho más que los 3600 de esta máquina. Pero para mí, el, el, esa máquina, por ejemplo, rendería a LF en tiempo real. O sea, esa máquina rendería a LF en un poquito más de tiempo real. Da unos 26, 28 cuadros. Entonces, si vos te pones a pensar, si yo voy con dos LF, prefiero ir con el MacBook Pro que vos tenés ahí que con un Mac Pro. Verá. Con la misma estructura, porque en realidad va con la misma estructura. Pero con, un, RAID, tremendo con un tremendo ventilador, me imagino, ¿no? Porque empieza a calentar la maquinita. Eh, el, hay algunos tips que te voy a dar sobre los MacBook Pro. Es fundamental tenerlos cargados porque cuando bajan del 20% empiezan a andar mal. Eso es un tip importantísimo. El MacBook Pro de los nuevos, de la última generación, abajo del 20% de carga no funciona bien y menos haciendo renders. Mi uh -huh. copia en MD5. Y, y hay que tener una muy buena distribución de puertos. Nosotros tenemos un estudio hecho muy grande con los MacBook Pro. Porque solamente tenés cuatro, eh, cuatro puertos, dos buses, digamos. O sea, cuatro entradas, dos buses. Entonces claro. hay que tener una muy buena administración de por dónde entras y por dónde salís. Otra cosa que hay que tener en cuenta es que el Thunderbolt es... El Thunderbolt 3 es 2.500, 2.800, como quieras decirle, de lectura, 1.400 de escritura. ¿no? Entonces... En basado en esto tenemos que distribuir mucho mejor los, los puertos. Eh, no están eh, los lectores no es tan importante como dónde vamos a escribir. Entonces claro. hay que hacer una muy buena distribución. Normalmente el, el, el flujo ideal es que tengamos discos en una producción que vayan arriba de los 300 megas por segundo a 600. Entonces tenemos para distribuirnos, ¿no? Tenemos para distribuirnos. En, en el Mac Pro, en el de, la, el de la tostadora, tenemos tres buses de 1200 de lectura, 900 de escritura. Mm, 900 de escritura, entonces tenemos una capacidad de casi la mitad, un poquito menos de la mitad. Pero de proceso, esto va al doble, pero el proceso nunca es el problema, porque como estábamos hablando, nosotros necesitamos hacer tres copias y un proceso. Cuando claro. hacemos en los daily, ¿no? Yo estoy acá espiando un poquitito de la página. Eh, de las integraciones y me gustó mucho cómo armaron las cajas, ¿no? Con la MacBook eh, Pro apoyada arriba de, de la RAID, como que la prolijidad hace también a la, a la portabilidad, ¿no? Que, que, que sea robusta eh, la caja, te, te da seguridad eh, en la movilidad, porque yo he visto muchos DITs eh, muy hippie, armando la máquina Con cablecitos sueltos en la mesa Y de pronto se le rompe un puerto Y deja de cargar el, la máquina El Thunderbolt es complicado. uno de los cables más flojos Que hay en la informática Uno de los cables, si no el más Después del de Apple, del, del Light No sé qué se llama, el conector de la iPhone Creo que el Thunderbolt 2 Y el Thunderbolt 3 son de los cables más frágiles Que sí. hay eh, Entonces hay que cuidarlos mucho, no por su coste excesivo, que también tienen un coste muy alto, sino porque estás en el rodaje eh, jugándote la vida. Ahí, ¿no? Eh, a, mí ya me, a mí me pasó en un rodaje con Phantom, que uno de mis VIPs tuvo una mala descarga y frame corruptos por tener un cable roto. ¿no? Eh, y que lo vieron una vez que lo estaban procesando, y cuando volvieron a hacer la toma ya, no, ya era más complicado. ¿no? Entonces, a mí, yo vengo de la vieja escuela de... Los cables de, de, de los cables SAS, de los cables SCSI, de, de algo mucho más robusto y mucho más seguro, me cuesta muchísimo eh, me cuesta muchísimo entender el por qué tengo que usar estos cables hoy en día. ¿no? Pero es una realidad, entonces la, la realidad que hace que hoy tengamos que tener más que nunca eh, mayor eh, seguridad y cuidado de estos cables es tenerlos sin poder moverlos. Que nadie los toque, porque si vos lo ponés y los sacás todo el tiempo, errores el no. te va a dar. Entonces por eso nosotros te decimos, cada rodaje es un mundo, y, y por ahí puedes necesitar una estructura abierta. Pero si a mí me da a elegir, yo prefiero no moverme, sobre todo con este tipo de cable. Y otra cosa, cuando el cable que, que, que hay que poner es el mejor cable, no podés poner el más barato. ¿no? Otra no, cosa no, que si también yo estoy viendo acá, es, e, ponen unos lindos cablecitos. Sí, sí. No, las configuraciones son muy estudiadas, tienen muchos años de muchos años de investigación, muchos años de trabajo, son muchos rodajes en los que hemos estado, experiencias internacionales a través de Dead World y Moonlight también, mucho trabajo a través de Moonlight, eh, la ficción española como te dije está en un momento álgido y tenemos claro. muchísimos rodajes. Entonces toda esa experiencia está volcada en Dead World y todo Dead World está volcado en Moonlight, que es como una retroalimentación, ¿no? Todas esas experiencias van de un lado para el otro. Pero nosotros, para nosotros las cajas, estas que estamos vendiendo, no son simplemente un, un producto, o sea, es un constante crecimiento. Este, este modelo que se lo ve igual, adentro de ese modelo va cambiando, porque hay aparatos nuevos que van saliendo. Sí, sí. Entonces adentro de la máquina hay muchas cosas que uno no sabe que van cambiando, ¿no es cierto? Por ejemplo, adentro de esa estación hay una base con RAID M2, que te permite hacer todos estos flujos que estamos hablando internamente sin que lo veas. Ahí, ¿no? Adentro están posicionados, hay rey de M2, hay muchas cosas que no se ven en la máquina para resolver un flujo. Todo depende si lo necesitas o no, ¿no? Tal cual, tal cual. Y hablemos un poquitito, como para ir redondeando, eh, el asunto de, de tener una red eh, propia en rodaje, ¿no? Que te sirve, por ejemplo, para comunicarte con todas las loot boxes y actualizarlas, ¿no? Esta, esto de la antena que me mostrabas hace un rato que es importante tener una red ¿no? creada, y también, ¿cuánto se está utilizando el enviar desde rodaje, dailies directamente a los servidores de revisión? Eh, a, a, a mí, a, mí me, me, a principio, siempre se aprende, ¿no? A principio de año, pro, me proponían, eh, para una serie de Netflix, hacer un flujo en el cual nosotros hagamos una copia de Barcelona a Madrid, y que en Madrid el robot de Cezanne haga los LTO y haga los, los, los quality control y envíe los reportes. Yo dije, es imposible transmitir cuatro teras por internet de manera fiable. Y, y aprendí, aprendí, eh, aprendí que se puede. ¿no? Eh, nosotros hicimos una serie que transmitíamos cuatro teras por internet eh, desde Moonlight a Madrid a otra casa de pozo donde se hacían los reportes eh, donde el robot agarraba esta información controlaba que el checksum del BID coincidía con los datos que él tenía ahí o sea, el checksum, yo decía ¿cómo vamos a hacer el checksum de algo que transmitimos por internet? ¿no? Y, y, y claro justo Ponfor había sacado una aplicación para poder hacer esto no entonces hay una aplicación que se llama Silverify de Pomfort, en la cual verificaba que el material que habíamos transmitido era igual al que teníamos, al que tenía el DIT en el set. Luego de esto, el robot grababa los LTOs, hacía el Quality Control y devolvía el informe desde Madrid a Barcelona a las, antes de las 8 de la mañana. Increíble claro. el flujo, ¿no? Claro. Y, y entonces, claro. Son cosas que, que se, que o sea se que que van aprendiendo y se van haciendo. No es que enviaban... No, que... Eh, no, envi no. Envi no enviaban. No. De en material. Material. enviaban. el OCF. Exacto. La Exacto. Locura. Y una locura. A través de Áspera, también, claro. porque necesitaban un nivel de seguridad alto, porque es Netflix, que solamente te permite o el Content Hub o Áspera, o en este caso era Áspera, y fue una experiencia realmente hermosa. Y donde... donde yo aprendí un montón, ¿no? aprendí un montón en esa porque era la primera vez que se cumplió lo que Michael y que es el gurú un poco del mundo este, que es el fundador de Light Iron, el que hizo la fusión con Panavision y el que ahora está con Frameio, una persona muy capaz, un, realmente un adelantado, donde él predijo, él predijo que eh, para, para esta época ya íbamos a estar él, él dijo que para el 2020 ya íbamos a transmitir gracias por internet. Y yo dije, no, imposible. Y se puede. Sé que la velocidad de, por ahí, que tenemos acá es mayor. Nosotros tenemos fibra simétrica eh, de 4 gigas, o sea que es una barbaridad. 4, y eso 4, giga, no, 4 gigas, 4 sí, gigas, wow. sí. Entonces, eh, son simétricos. Así, claro. Y antes hacíamos bonding. En esa época hicimos bonding. O sea, lo que hicimos es bonding de 4 o de 1 giga, para poder llegar pero después ya subieron, y ahora hay de 4 gigas, y a un precio accesible también, ¿no? Porque antes había, pero carísimo, y eh, ahora es accesible. No, eh, en, por lo pronto en Buenos Aires es carísima la conexión, y a veces las plataformas no entienden de que no tiene que ver con el negocio de, de la postproductora, sino que son los, los proveedores que tenemos acá, nos matan, nos matan, no, un gigabit yo, es increíble. Mira, en, en Argentina yo considero que solamente algunas empresas se pueden dar el lujo de tener el famoso caño que abarataría un poco los costes, pero estaríamos hablando de 4.000 o 3.000 dólares mensuales. O sea, sí, como barato, ¿no? Eso sería sí. lo, que, lo, que uno, lo que nosotros acá pagamos 150 euros, digamos, ¿no? De 4 gigas. ¿150 eh, euros pagan los 4 gigas? Creo que sí, si no ¿Para? me equivoco. Espero que ninguno de nuestros espectadores se intente suicidar después de saber esto. Un giga sale 70, eso sí sé. ¿no? Claro. Un giga sale 70. Los cuatro gigas no sé, porque son como son de empresa y un poco especiales. Quizás se pague un poco más, no lo sé. Pero sí. tranquilamente sumó un bonding de 4 por 7, 28, ponele, ¿no? Claro. Es lo que tenés. El... Bueno, la cuestión es que... Eh, esto lo predijo Sioni, y lo que predijo es que en el futuro las cámaras van a grabar derecho a la nube. Es una cosa que predijo. Derecho a la nube, eh... sí. Te digo, yo, yo tuve experiencias, prototipo, tu con máquinas remotas, y esta, esta idea que puede parecer una locura y que puede estar fallando hoy, mañana va a funcionar, entonces no va a ser raro grabar en la nube directo con la cámara y que toda la post se haga en un servidor, de manera remota, el total. Y que el proyecto esté enteramente en un servidor. Sí, ahora te voy a contar una cosa eh, muy curiosa también. Empezamos ya desde hace un par de años, empezamos a tratar lo de la post colaborativa, la idea, por ejemplo, de PIX, de FMIO, pero siempre nosotros veíamos muy incómodo y muy caro estos servicios y, y nosotros hicimos uno propio, ¿no? Eh, inclusive ahora acabamos de hacer uno de streaming propio, porque también vimos que era todo muy caro lo que había y pagarlo, ¿no? Entonces, hicimos un sistema de colaboración propia que cuando internet fue creciendo, sobre todo los sistemas móviles fue siendo más, más útil eh, te voy a dar el ejemplo de, de una de las últimas pelis que hicimos que, que, el, que se rodaba en Valencia se editaba en Madrid y se postproducía en Barcelona eh, desde el set desde el set recibían la tarjeta, la bajaban por triplicado, hacían los dailies de montaje, perdón, los proxies de montaje en MXF, esos MXF lo volvían a cargar en el DaVinci, sincronizaban el audio y sacaban los dailies de edición, perdón, los dailies de producción en H264. ¿No es cierto? Se subía ambas carpetas más la del audio se subía, los proxies de montaje, los dailies de, de producción, y el audio se subía dentro de estos 40 minutos que estábamos hablando entre toma y toma, se subía a la FTP de Moonlight, el editor agarraba del FTP de Moonlight, el Ale, que ya estaba sincronizando su audio, porque es el proyecto para hacer los dailies, agarraba el Ale de esto y empezaban a editar. El, y todos todo los equipos directivos del rodaje en sus teléfonos tenían la aplicación y veían los dailies de producción con su iPad o su teléfono y en casa seguían trabajando y haciendo anotaciones con esto. Eh, y después, después de la edición, todas las piezas de edición iban a través de ahí. Inclusive había algún pedido de hacer un detalle de manos en el rodaje porque vieron que faltaban planos. ¿no? Claro. para poder incorporar la edición. y luego el instantáneo Exacto. los efectos se hacían en otra casa de, de postproducción de Barcelona y a través de este sistema iba mostrándole al director que veía de su teléfono y aprobando, ya iba probando montaje, iba probando VFX ¿no? y era un, un sistema de postcolonativa de principio a fin y nosotros para la para aprobación de eh, productor, y a veces director, porque a veces está el libro de foto en color y no está el director, también usamos el sistema de pópulo colaborativo. O sea, dentro de muy poco, realmente sí. vamos a poder trabajarlo todo de forma colaborativa. Sí, sí. ¿Qué, ¿Y qué nos permitió esto? desde que Por las plataformas, volvemos a decir las plataformas, que han hecho de que como la gente ve las pelis en su teléfono, las series en su teléfono, necesiten más ancho de banda, crearon el ilimitado del teléfono. Entonces ahora nosotros ponemos un teléfono en el set y subimos por el teléfono todo. Wow. Porque tenemos internet ilimitado en los teléfonos. Eh, antes nosotros podíamos contratar un modem, pero que tenía limitado a 40 gigas o a 20 gigas diario. Ahora tenemos ilimitado, entonces ahora podemos subir todo desde el mismo set. ¿Qué no problema. ¿4G eh, o? Es 4G y que te, te termina dando... Un, unos 40 megas por segundo, que no es malo, eh, se, yo te digo una cosa, se sube todo, todo, sí. lo que son MXF de Avid y Mobs h h o ProRes, lo subís tranquilo, no podías subir los a una plataforma de los tipo PIX, yo acá de fondo me puse PIX para que se entienda sí. que, que son nubes de una plataforma de tipo PIX, sí, la, la diferencia que tiene, entre, que hay entre PIX y Frame.io y una propia, es los niveles de seguridad como tendría una FTP y Áspera, básicamente, ¿no? El, el, pitch, y el pitch que ya está comprado por Netflix y Frame.io, que es el, el destinado a ser la vanguardia de la postproducción en los próximos años, nos van marcando. El único problema que yo veo para casi todas las producciones de hispanohablantes son los precios, que todas las que no sean de una plataforma alta como Netflix o HBO va a ser muy difícil trabajar con una plataforma de eso. Entonces, pero como no es imposible, también puedes crear la tuya. Por ejemplo, a mí Netflix nos exigía Streambox para, para los remotos, ¿no? Y nosotros diseñamos nuestra propia. Y cuando le mostramos eh, que los niveles de seguridad eran por eh, FTPS, o sea, que, estaban, que tenían un, un cifrado, y, y demostramos de que los niveles de color eran... Eran, que los niveles de color eran, eran, eran iguales que las de Streambox Y que el nivel de calidad era igual Fue cuando nos lo aprobaron ¿no? Hoy nosotros podemos hacer streaming con, con servidor propio Claro, claro Está buenísimo Sí, el Streambox son soluciones para, para poder enviar señales En alta calidad a diferentes monitores Y poder hacer eh, remote grading ¿no? Y... y y que, no sé, un profesional que está aprobando o, o revisando el color no está en el mismo lugar que donde está el colorista. Así que esa, esas soluciones eh, las he visto implementadas también con la gente de Colorfront, que están haciendo un trabajo increíble también con todo lo que es remoto, donde vos manejas el remoto el transcoder y te envía también en remoto de la señal eh, a una calidad increíble. Y estas aplicaciones eh, aparecen y se aceleran sus desarrollos porque la pandemia nos obligó a trabajar en remoto y, y que no es algo temporal y pasajero que aparece como una especie no de muleta suma. sino no porque, que es... Porque suma, suma, sí. suma. el trabajo en remoto suma eh, como, como te digo puedes puede dejar una máquina basada en el laboratorio que el día está terminando su trabajo desde su casa ¿no? mm. y y también pasa lo mismo con las producciones. Por ejemplo, los, eh, los platos ya están teniendo sus lugares para dejar su DIT con sus conexiones, con, con internet de alta velocidad, para poder hacer trabajos. ¿no? Como el que estamos diciendo, porque ya se ve como una necesidad propia. La verdad que es súper interesante comprender, digamos, que, que el DIT es un personaje clave hoy en día en cualquier rodaje. Porque si no tenés bien claro que ese rol es imprescindible y, y, y no le damos la importancia suficiente, puede detener un rodaje y es mucho más caro refilmar que a veces alquilar un aparatito más, ¿no? que es lo que a veces el productor a veces no comprende. ¿no? Tipo, alquila el, el, el sincronizador de audio, ¿por qué? Y porque te vas a ahorrar tiempo después en la postproducción y la sincronía en vez de hacerlo un asistente de edición, que lo tiene que hacer de manera manual o semi-manual, ya un dispositivo te lo está ayudando a hacer el rodaje. No, no trates de ahorrar en un disco taxi, por ejemplo, ¿no? el disco que puede transportar rápido material de un lado al otro y poner un disco que, que sea como vos contabas, ¿no? un LASIE de 50 megas. Cuando vos ahorras plata en ese lugar, después te das cuenta de que detuviste el rodaje porque estás esperando que el lacie copie un archivo. ¿no? Esas cosas, que tal vez en España están ya más estandarizadas, en otros países de Latinoamérica, ¿no? Argentina y otros países, no se tiene tan en cuenta ¿no? el problema de, de, de, de caer en una negligencia de, de, del ahorro mínimo y de, y de ir por un hardware un poquito más barato y después poner en riesgo una jornada completa de, de filmación. Es mucho más caro poner en riesgo esa jornada que, que, que al final haber alquilado un array más ¿no? o, o, o el disco M2 que acá no es tan común, viste no, no, no nos manejamos tanto con M2. Si, si hay un trabajo de preproducción, si hay un mínimo trabajo de preproducción, eh, el, en el que estén involucrados un, eh, un supervisor de postproducción, un coordinador de postproducción o un DIC, el, el ahorro va a ser inmediato de dinero. Yo, básicamente, si uno fija cómo va a trabajar en el SET, el, todos los aparatitos y la persona están pagados, sin claro. duda. Eh, básica, básicamente, porque el, es una persona que te está haciendo el trabajo que después van a hacer muchas personas, ¿no? Él te este está controlando el trabajo que va a hacer el, el, el asistente de edición, el conformador de sonido, el conformador de imagen, te está asistiendo al colorista para que le llegue el trabajo mejor, para que pueda hacer un mejor trabajo. Entonces, es un asistente de todas esas personas. Aparte, es un cuidador de la producción para que no se pierda ese material. Y entonces, si vos, a través de la ayuda a esos cuatro departamentos, en la cual el DIT hace los dailies, hace los proxies, eh, sincroniza el sonido, da las ales con ya todo sincronizado, te sube al sistema de... De, de control de dailies, como puede ser un PIX, un frame off, o un sistema propio, eh, que hace todo este trabajo, todo esto ya está pagado. O sea, todo el sistema está pagado. Y si encima te hace ahorrar en discos y en seguridad, porque un buen día IT lo que hace es hacerte ahorrar dinero. ¿no? Por darte una idea, si yo, no voy a casos extremos, vamos a un caso normal. ¿no? Sí. Si yo tengo una película con una red, la cual está rodando a 200 megas por segundo hmm. y, y me dan un LASI para bajarlo, me dan eh, dos discos LASI a un asistente de producción, eso es un suicidio, ¿no es cierto? Sí. Entonces, si viene un DIP y te dice, no, mira, estos discos no, acá lo que vamos a hacer es poner un RAID, y, y te organiza los discos taxi para el laboratorio, le vamos a hacer que el laboratorio lo guarde en Susana, haga y organiza un poco el sistema, te va a hacer ahorrar en asistente de edición, en discos, en problemas, en retakes, en tantas cosas, ¿no? Claro. Eh, te va a ayudar al director de fotografía, va a tener mejor calidad para el, para el colorista y sobre todo no te vas a estar jugando el dinero todo el día. Sí. Eh, nosotros tenemos calculado que en cualquier producción que supere de rodaje los 10 mil dólares diarios está obligada a tener un VIP. O sea, cualquier rodaje que tenga que gaste 10 mil dólares en un día, está obligado a tener un DIT. Y es aconsejable a partir de los 5 si mil. Si vos me decís, abajo de 5 mil dólares, hay que tener un DIT, yo te digo, claro, siempre, pero es imposible. ¿Me entiendes lo que te digo? Salvo que te dan un favor, es imposible, porque ya tenés que gastar en otras cosas antes de eso. Pero se estima que en los 10 mil dólares diarios de gasto general, tú no tienes un DIT, vos no tenés un DIT. Es un error. Aparte, está obligado por los seguros. Los seguros de rodaje obligan a partir de los 10 mil dólares a tener un DIT en el set con un workflow con Check checksum, por lo menos en, en XXHash o MD5. Verá vos, ¿hay, hay, hay esas escalas salariales estipuladas en España? Para, para tener una idea del contexto mundial. Y no, nosotros tenemos un, un grupo de DITs que es. Empezó siendo Español y ahora es a nivel eh, hispanoparlante eh, Que hay de todo el mundo y es un foro muy importante En la cual vamos eh, fijando los estándares mínimos ¿no? Hay unos precios... Para empezar, para empezar el foro, precios, es, ¿cómo se accede? ¿Cómo se llama el foro? Es un No, es un grupo de WhatsApp que empecé ah. y yo y fue, y fue creciendo y hoy tiene 200 de IT de todo el mundo Claro. Es el, el, nosotros lo consideramos como un grupo súper útil porque ante cualquier problema eh, todos sal, salimos a ayudarnos, ¿no? Por ejemplo, te doy un ejemplo, ¿no? Uy, me dio un pixel corrupto un frame en Alexa LF. Y salta uno, no, esto me pasó el otro día, tenés que hacer esto, ¿no es cierto? Y es instantáneo. A los cinco minutos que has puesto tenés resuelto el problema. Y entonces todos nos ayudamos y vamos muy bien. Y entre una de esas cosas también se dice: Mirá, hay una productora que anda ofreciendo muy poco, no tomen este trabajo. ¿No? Y entonces todos nos ponemos de acuerdo en que hay, más o menos hay una, una, una, una estandarización. El, hay precios que son de ficción, que son precios semana, y, y, y, y corresponden más o menos, no sé, la actualidad. En lo, eh, pero hasta hace muy poco, hasta antes del COVID, el, el tema rondaba lo que acá era en euros, en América era en dólares, ¿no es cierto? Y obviamente eh, México-Argentina no en publicidad, sino en ficción podía bajar. ¿no? Claro. Eh, cada país vive una realidad distinta, obviamente. Obviamente, ¿no? sí, sí, sí. Pero es para tener eh, una noción. Existen nociones, digamos, porque esta es la pregunta típica, ¿no? Porque al estudiar, sí. yo te cuento por qué te lo pregunto, porque al estudiar, el estudiante piensa, bueno, me gasté tanta plata. ¿no? Y en realidad es una inversión a futuro, porque vos lo que estás es invirtiendo en un oficio que después te va a dar un retorno. Entonces, yo lo que trato de hacer es, es, es eh, hacerlos conscientes de que, de que esa inversión tiene un retorno. Entonces, para estimar más o menos cuál es el retorno de la inversión que tendría eh, tomar un curso o una formación de DIT, para poder estimar eso necesito sal. tener un número de base, un número base, no te preocupes y que... El, mira, el mundial, el, yo te voy a decir una cosa, el mundial semanal es de mil dólares semana, okay. hablando de cinco días, de ocho o nueve horas, más una de comida, ¿no? Normalmente es... Eh, 9 eh, más 1 o 10 más 1. En series termina siendo 8 más 1 porque es como un trabajo diario, ¿no? Publicidad claro. siempre es un poco así. Y eh, es 1.000 dólares semana. Y, y en publicidad creo que el mínimo son 400 dólares día. Hay, hay muchas mujeres, eh, ¿no? Eh, trabajando sí, como DITs. Sí, sí, sí, sí, estoy encantado con eso. La verdad que... Eh, eso Es un rol que, poder, que, se está, que, que, que es accesible para la mujer ¿Por qué, por qué hay tantas mujeres? Que es bueno eh, no. no, en realidad todos hay muchos O sea, eh, antes había la, la típica, los tópicos ¿no? La coordinadora de postproducción, por ejemplo ¿no? y otro, Las productoras también, las jefas de producción eran un tópico Hoy en día no, hoy en, hoy en día... Por la lo mujer. menos acá, ah, las mujeres tomaron un rol fundamental en, en, un, en, en, en un trabajo en que les gusta, ¿no? Yo veo muchas directoras de fotos, eh, muchas foquistas, muchas auxiliares de cámara. Muchas, entonces, el, yo lo que veo, el, el punto en el cual la mujer tiene que realmente decir, yo voy a demostrar que puedo, es en el de la fuerza física. Porque, claro, muchas veces hay que cargar una de estas el, y, y las chicas van y las suben. A no hay problema. Las generaciones nuevas eh, son increíbles y realmente muy buenas. También hay algunos rodajes así como más punky, por decirlo así. De decir, no, tenés que ir con tu una a Andorra, ¿no? Y las chicas van, ¿no? Y, y eso está muy bien, está muy bueno, es muy agradable. Eh, es muy bueno ver que realmente la igualdad se está dando, ¿no? Y que el, los pequeños límites que tenemos mentales se van... Abriendo, que son los físicos, ¿no? ¿no? Por ejemplo, el físico que hablábamos recién, ¿no? Se van rompiendo, como diciendo, yo puedo, ¿no? Y, y también eh, hay una, un, un aporte que es también un, un bagaje distinto al que teníamos, ¿no? Eh, que también se aporta, ¿no? Es como cuando viene una persona de, también de otro país que te da un aporte, el mundo femenino, que también tiene sus características propias, también nos da su bagaje ¿no? de, sí, sí. De, de, de tópicos como más responsables, ¿no? Que sé yo, por no caer en, en ningún error, pero a mí me gusta mucho, y la, la mitad de mis D.I.T. son, son mujeres, pero no por, por una obligación nada, porque se fue dando, y no sé si son mayoría, me voy a poner a contar pero creo que son mayoría, y sí. después en, en los coloristas también, son, son muy parejos, ¿no? Los, los... Sí, sí, yo re recuerdo de, de estar allá eh, en Muldeit. Aline, María, sí. Que, sí que hay, hay dos mujeres: hay Ignacio y Emilio, que están en, en Coloria y María y, y Aline. ¿no? Y en sí, DIT, sí. DIT pues, están, están Heredia, y DIT está bien, está Tais, de... Santa Lucía. Claro. Sí, sí tú, tú estuviste con Tais, que justo empezamos una de Netflix. No, eh, no sí, si la verdad que es. Un, no, VIP, ¿no? Si no es solamente las DIT, ¿no? Sino es el mundo, ¿no? la fotografía también, a mí las bibliotecas de foto me encantan, me encantan porque tienen un, un, una polenta, una visión todo que es como muy fresco, es como también como decíamos ¿no? como otro mundo que se nos acerca, que también nos da una visión suman, suman, suman mucho estábamos hablando de, de las escalas salariales a nivel global digamos, tenemos una referencia de cuánto se se estima más o menos eh, lo, lo, lo que ¿También para ¿también para Sí, del lado americano es en dólares y del lado europeo en euros. Claro. Se lo que se estima es como unos mil dólares o mil euros semanales en ficción. Y en, y en publicidad normalmente son 400, ¿no? Yo creo que más son 500 en dólares en, en América y 400 o 450 euros en Europa. Lo que pasa es que, claro, también depende de la realidad de cada país, ¿no? Y en, y en televisión... Eh, normalmente Lo que viene a ser una TV movie No una serie una serie de televisión Más o menos está por ahí Puede bajar a unos 800 dólares O 800 euros ¿Qué pero cosa? Que, ¿La semana? Eh, si viene a ser un, eh, Sí, la semana Si viene a ser una serie de televisión Y no de plataforma ¿No es cierto? Y si es algo de muy larga data Ejemplo, una serie de televisión Eh como regional, ¿no? Y más baja puede ser 600, pero es muy raro, es muy raro. Normalmente eh, sería 800 haciendo data wrangling y 1000 haciendo DIT. Más o menos eso eh, más, más es lo que se maneja y los DIT eh, con, con más experiencia están en 1200 y de 1200 como mínimo, ¿no? Claro, claro, Mira vos. Sí, las escalas salariales que se manejan en Argentina, que tiene otra realidad económica, obviamente que es mucho menor, pero igualmente lo que yo estimo más o menos en general es que cualquier formación que yo pueda estar brindándole a un DIT, el retorno que tiene de inversión le puede, le puede llevar un mes de trabajo, dos meses, como exagerando, eh, Así que digamos que vale la pena, ¿no? Estudiar, ponerse a estudiar un oficio que, que tal vez, obviamente que en, en la etapa de estudio uno empieza a absorber conocimiento y el conocimiento final y práctico lo tiene en un set, ¿no? Eso es evidente, pero digamos una formación de cuatro meses, cinco meses más o menos, recuperarlo con un mes de trabajo me parece un excelente negocio para el que quiera aventurarse a, a meterse en este rol. Yo por la experiencia de, de, de haber tomado cursos tuyos que me, me afianzaron y me sirvieron un montón, el, yo creo que, vi, yo vi lo que va a ser ahora, vi un poco la idea de lo que va a ser el curso, y, y me parece de que es un todo. no O sea, yo el de DIT, yo lo haría como coordinador, como supervisor, lo haría como todo, ¿no? o sea, claro. eh, por pues no tengo tanta interés en la práctica de rentas, te digo, bueno, Eddie no hago esta, pero la demás la hago toda. ¿no? Si, soy, si soy, la verdad que yo la haría toda, porque eh, cuando tenés que dirigir, supervisar o coordinar un equipo, eh, lo mejor es saberlo todo, para que no haya fallos, es lo que te digo, para que no te vendan una moto. Tal cual. Eh, yo veo cómo venden motos, y veo los, los coordinadores y supervisores que saben, por ejemplo, de Edith, de gestión de color y todo, cómo dicen no. Y el, que, y el que no sabe, que dice, ah, sí, ¿no? Entonces, eh, yo creo que es para todos. Este, es, la capacitación entera, la, la que da, ¿no es cierto?, la que supervisión abarca todo, la que me parece genial. Eh, me parece que el que haga DIT después puede hacer otra cosa, no es necesario que después sea DIT. De, de no, no, no, me parece que sí, como vos decís, que es una formación que, que es abarcativa y que le sirve hasta a un productor también, ¿por qué no? Un productor puede llegar a, a tener nociones generales de cualquier oficio y comprender en un presupuesto qué corresponde y qué no corresponde, ¿no? tener un poco de voz más autorizada. Y yo invito también a los fotógrafos también a, a, a estudiar también este, est estos tópicos. Bueno, Ale, gracias por, esta, por este, esta pequeña charla sobre las configuraciones de los carros. Eso que, que le va a fascinar a un montón de gente que es fierrera y que le gusta ver cómo, cómo se piensa del diseño de ese carro y, y, y de charlar un poco más acerca de tecnologías aplicadas. Y bueno, agradecerte otra vez más tu tiempo, que sos un tipo súper ocupado y que esto es un lujo para mí tenerte charlando así. Y te espero también en alguna clase especial que, que podamos dar para los DITO en formación y que, y que participes. Una vez más, eh, hablando de tu experiencia y, y, y de lo que tenés a cargo allá ¿eh? Cuando quieran, siempre es un gusto y, y, y gracias a vos por las investigaciones Gracias por todo lo que nos brindás eh, Gracias por toda esa fuente de conocimiento Y, y a la gente, recomendarles que, que se capaciten Y que están en un lugar idóneo Buenísimo Bueno, Ale, te grande. dejo eh, Saludos a la familia un abrazo Gracias, grande igualmente. Y espero que nos veamos pronto Presencialmente igualmente. ¿Eh? Bueno, mi razón. abrazo, abrazo.